Eh, buenas tardes a todas y a todos y bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar aquí. Parece algo descolocada mi intervención después de, de dos eh, intervenciones claramente enfocadas a, a un análisis más eh, propositivo y, y de reflexión que va en una línea quizás donde, donde yo me, a la que yo me voy un poco más atrás. no Digamos que me voy a ir a una, a una cuestión más analítica que tiene que ver con, con la forma de, de entender este mundo en la que también... Bueno, que es otro de los problemas que planteaba Adrián, ¿no? Eh, y en este sentido, bueno, pues eh, la dimensión internacional juega un papel muy importante a la hora de entender el mundo en el que vivimos, evidentemente hoy en día más que, más que nunca en, en una sociedad globalizada, en un mundo interconectado, ¿no? Y evidentemente, aunque sea una dimensión analítica lo que, lo que trabajemos aquí, eh, pues evidentemente. Tiene una, una relación con eh, las posibles propuestas que puedan salir de, de, de la comprensión de este mundo ¿no? en este sentido. De hecho, la cuestión internacional ha salido en este curso en algún momento, sobre todo a la hora de hablar de si existe o no un desacoplamiento entre deterioro ecológico y desarrollo económico o crecimiento económico. Eh, y como, como voy a tratar de, de explicar, pues eh, puede ser crucial el hecho de tener en cuenta estos elementos o no tenerlos en cuenta. ¿no? Entonces, lo primero sería aclarar qué es esto del intercambio ecológico desigual o, o del intercambio ecológicamente desigual y, y básicamente bueno, me, me atrevo a, a definirlo eh, como, como el mecanismo, como la teoría según la cual algunos países o grupos sociales se benefician eh, del uso de bienes y servicios de los ecosistemas, mientras que otros sufren de forma… bueno, y eh, lo hacen… Pre, perdón… Eh, de forma desproporcionada, el, el beneficio es de, desproporcionado de la misma manera en que existe una desproporción en el sufrimiento del, de, del deterioro, de los costes, del agotamiento o de, de, del deterioro de los ecosistemas. Esto puede suceder a distintas escalas y a la que más solemos hacer referencia o la que más voy a hacer referencia aquí es la escala internacional esto es a la relación entre países o grupos de países, de la misma manera en que eh, se lleva hablando desde los años 70 del de, eh, intercambio desigual en relación con el trabajo en, relación de, de, en términos de valor trabajo en las teorías críticas del desarrollo económico, en particular las teorías de la dependencia o su versión más actualizada como son las teorías del, del sistema mundo de Wallerstein y, y toda la, la gente que ha seguido en la misma estela ¿no? en ambos casos se, se considera que existe en las relaciones internacionales una simetría entre las cuestiones, los valores monetarios y, y otros tipos de valores como pueden ser aquellos eh, de, de, como pues el tra valor trabajo o los valores ecológicos, por así decirlo eh, en el sentido por ejemplo de lo que Alf Hornborg que es uno de los más importantes teóricos ahora mismo de, del intercambio ecológico desigual, decía de potencial intercambio desigual de potencial produ productivo en términos de energía disponible incorporada en los productos que se intercambian ¿no? eh, pero también, como decía John Martínez Alier y otros muchos economistas ecológicos eh, Subvaloración monetaria en términos también de costes socioecológicos, eh, sociales y ecológicos o ecológicos que tienen evidentemente su dimensión social, que no están incorporados en esos precios. De hecho, eh, como... como... Se han esmerado en, en, en insistir una, una y otra vez, eh, José Manuel Laredo o Oscar, el propio Oscar Carpintero. Eh, el velo monetario ha servido, de hecho, para encubrir eh, muchas de estas transferencias asimétricas de, de recursos naturales y de espacio ambiental. En definitiva, lo que se resalta eh, a través de la teoría del intercambio ecológico desigual es cómo el comercio internacional supuestamente beneficioso para todas las economías desde una perspectiva económica eh, desde, dominante o neoclásica, desde, el, desde la ideología económica dominante, por así decirlo, cómo desempeña un rol esencial para eh, abastecer de energía y materiales a las economías más ricas y además proporcionarles eh, o abastecerles del uso de sumideros globales a, esos, a esas economías más, más avanzadas desde la, desde la perspectiva monetaria convencional. Fijaros que el comercio internacional en las últimas tres décadas se ha más que duplicado, se ha multiplicado por un factor de, de 2,5. Y el volumen alcanza ya casi las 10.000 millones de toneladas de materias primas y diversos productos intercambiados globalmente. Pero no solamente el comercio internacional dentro de lo que son las relaciones económicas internacionales influye en este sentido, sino que las finanzas internacionales también han ejercido un papel fundamental como palanca para permitir eh, ampliar el poder de compra sobre dichos recursos naturales tanto directamente como indirectamente a través de la compra de industrias extractivas en países empobrecidos, por ejemplo, eh, sobre todo en situaciones de, tra, después de planes de ajuste estructural en países del sur, etcétera, Y además la creciente movilidad de capitales ha permitido también que, eh, pues que se desplacen industrias más contaminantes a países del sur eh, o países periféricos de la economía mundial, por así decirlo. Esto es algo que para muchos economistas convencionales pues es parte del proceso, es algo normal o incluso puede ser hasta positivo en la medida en que eh, bueno, sería como una transición eh, eh, mediante la cual van ganando a través de las exportaciones de materias primas o de, sumidero, de sus propios sumideros ecosistémicos y van ganando para poder adquirir luego eh, lo necesario para el desarrollo como si fuera una sucesión de, de etapas. ¿no? Y nos encontramos con economistas como Larry Summers, el famoso Larry Summers que ha sido eh, secretario del Tesoro de Estados Unidos en la etapa de Clinton, ha estado en la Casa Blanca también como economista jefe recientemente y ha sido economista del Banco Mundial que decía... Directamente, creo que, la, creo que la lógica económica detrás del vertido de una carga de residuos tóxicos en el país de menor salario es impecable y debemos planteárnoslo. Siempre he pensado que los países menos poblados de África están en gran medida subcontaminados. Bueno, con esa... es, es, es sorprendente, pero, pero así piensa la, la ideología económica dominante en muchos casos, ¿no? Eh, ese grado de cinismo es el que existe claro, evidentemente aquí los costes socioecológicos eh, ni se tienen en cuenta y mucho menos que decir que eh, de, los, de los posibles costes irreversibles al generar un deterioro ecológico, eso no se tiene en cuenta en el análisis convencional por lo tanto, es la división internacional del trabajo, como se venía diciendo también en, desde los años 70, en, en esa crítica de las teorías convencionales del comercio internacional. Eh, es en la división internacional del trabajo que tiene su origen ya en, desde la conquista colonial europea, o dicho de otra manera, con la especialización de unos países y empresas en, en las fases de gestión comercial y financiera con mayor valoración monetaria frente a a aquellos otros países que se especializan en procesos de extracción y elaboración físicamente más costosos y degradantes, además de menos valorados en términos monetarios, lo que ha ido generando es ese desarrollo desigual eh, que claramente tiene una dimensión ecológica. Y bueno, evidentemente... Esta simetría de costes físicos y retribuciones monetarias en las distintas fases del proceso productivo es algo de lo que ya también había hablado José Manuel Naredo y citó el otro día con lo de la famosa regla del notario. Y eh, bueno, eh, su, el análisis de, de, esta, de, esas, de estas asimetrías, por ejemplo, se, eh, en el caso español lo ha desarrollado Oscar con respecto a la economía española e incluso, en un, aprovecho un momento de publicidad, en un, en un proyecto financiado por la FUEM eh, se ha podido actualizar este, esta investigación e incluso... Eh, centrarla también en comunidades autónomas, yo he participado en una de ellas en, eh, con respecto a la comunidad valenciana, es un en el allí en donde tenemos los libros tenemos el resumen ejecutivo de esa investigación y ahí se analizaba la división, la división regional de, o la influencia, la dimensión ecológica de la división regional del trabajo en, en, en el Estado español. ¿no? Eh, en definitiva, la teoría del intercambio ecológico-desigual básicamente está sirviendo como marco o aproximación para conceptualizar lo que son las causas y consecuencias de las desigualdades ecológicas a escala global. Desigualdades ecológicas que a lo mejor muchos de nosotros tenemos eh, muy claro pero que, que otras veces no se, no se visualizan tanto y que además tienen una relación bastante directa con las desigualdades en el ámbito del de poder o de, o de la riqueza. ¿no? Y, bueno, a veces eh, una imagen vale más que mil palabras, entonces, bueno, yo voy a tratar de economizar mis palabras con imágenes al tiempo que trato de ecologizar la economía. Entonces, bueno, es una cosa un poco compleja, pero vamos a, a intentarlo, ¿no? Eh, si hay una... Esto, bromas aparte, si hay una imagen... Que, que nos permite eh, ayudar a visualizar la existencia de, de la división centro-periferia o norte-sur en términos ecológicos, eh, bueno, y en este caso, en términos energéticos, sería la imagen nocturna o la combinación de imágenes nocturnas, ya que no estamos todos de noche en la misma hora, en, de nuestro planeta. ¿no? Eh, esto tiene relación, evidentemente, cuando observamos esa imagen, con las, tiene relación con las densidades de población, pero no exactamente en el sentido de que las densidades cambian y, y las zonas densamente pobladas en el sur o, o las regiones periféricas de la economía mundial no tienen el mismo grado de intensidad, por ejemplo, en términos de iluminación. De hecho, Podríamos haber eh, seleccionado otras imágenes, una combinación de imágenes de grandes ciudades densamente pobladas, eh, pero, pero muy diferentes en términos de infraestructuras o de, eh, de infraestructuras energéticas, como puede ser eh, la ciudad de Nueva Delhi o Bombay y compararlo con Nueva York o, o París. ¿no? Pero podemos encontrar muchas otras imágenes, como por ejemplo eh, la del número de ordenadores conectados a la red. También nos permitiría encontrar cierto paralelismo con esto. De hecho, eh, esta parte informática y nuevas tecnologías también tiene una, parte, eh, tiene una dimensión ecológica. Lo, lo ha dejado caer Adrián antes, pero eh, ahondaré, mencionaré algún caso al respecto. Eh, incluso nos podemos encontrar con... Bueno, no me voy a poner... había un vídeo ahí de... Precisamente de, en, el, en el blog Tiempo de Actuar de FUEM, también en una de las entradas que hacía Luis González hace poco, eh, se veía eh, como un mapa de durante 24 horas cómo iban eh, moviéndose los. Eh, cuáles eran los flujos de transporte aéreo y se veía también esa polarización y evidentemente eso tiene también claramente una dimensión eh, ecológica o física detrás. Y bueno, una de las investigaciones recientes, uno de los. Eh, de los centros de investigación donde más se estudia la dimensión física de muchas de estas realidades sería el, el, en Viena el Sustainable Europe Research Institute y ellos eh, sacaban un documento eh, recientemente en el que podíamos ver los distintos grados de consumo de materiales en función de las distintas regiones del mundo. En azul sería para un año, eh, ahora mismo no visualiza 1980 y 2000. Para, en, en rojo sería la, el, la situación más reciente. ¿no? Eh, el muñequito sería en términos per cápita y la barra sería en términos absolutos. Bueno, nos encontramos ya con algo de lo que podemos intuir, ¿no? de los países, economías más ricas con niveles mayores de consumo, eh, pero también las economías asiáticas presentes, en particular China, eh, pero situaciones muy desiguales, como digo, aquí también, con una diferencia que llega a ser hasta 60 veces mayor entre los países de consumo más bajo y la diferencia entre consumo más bajo y consumo más alto en términos per cápita. China se ha convertido en el mayor consumidor de materiales en todo el mundo, lo que pasa es que evidentemente cambia mucho la situación si lo medimos en términos per cápita o en términos absolutos. Y bueno... Si lo juntamos con Estados, si lo sumamos a Estados Unidos y el resto de los de los BRICS, de India, Brasil, Rusia, pues eh, tendríamos el 50% del consumo de materiales extraídos en todo el mundo. Y esto, como decía, pues tiene una relación o en un mundo con altas desigualdades de poder y de riqueza, pues existe una, eh, una, relación, una correlación bastante fuerte entre esta riqueza, esta acumulación de infraestructuras y esta dimensión ecológica o material a la que me estoy refiriendo. Entonces, ¿por dónde va la investigación empírica de esto del intercambio ecológico desigual? Pues básicamente los análisis están... Eh, el grueso de la investigación empírica sobre la cuestión gira en torno a los análisis de los metabolismos socioeconómicos, la influencia de esos distintos metabolismos, sus distintos tamaños sobre eh, los otros territorios, en particular a través del de análisis de flujos de materiales. Y se han analizado especialmente, eh, bueno, pues las diferentes balanzas comerciales entre en términos físicos, comparándolo también con las balanzas comerciales en términos monetarios y permitiendo ver la, la, las discrepancias que existen, pero también existen eh, análisis por la otra parte del metabolismo, es decir, por la parte de las emisiones que se generan en términos de residuos, en términos de emisiones eh, gaseosas o contaminación. ¿no? Eh, pero bueno, en particular a mí me interesan, porque es en lo que estoy trabajando también en la tesis doctoral, los flujos que tienen que ver con eh, materiales y energía, y energía entrantes en, en las distintas economías. Eh, algunos de esos ejemplos eh, de diferencias de, de balanzas comerciales y de cómo cambia la situación cuando la analizamos en términos eh, físicos frente a términos monetarios es que nos damos cuenta de que a lo mejor las economías que más exportan manufacturas y, y tienen situaciones de mayores exportaciones que importaciones son exportadores netos en términos monetarios se convierten en muchos casos en importadores netos como ocurre eh, como muestra el, el gráfico que veis y este sería bueno, un caso, de, como muchos otros, en los que a lo mejor no se está interpretando en términos de intercambio ecológico desigual. Eh, entonces, bueno, también las categorías de países que se utilizan son distintas. Eh, a lo mejor puede ser más interesante ver la diferencia entre países de, de centros, semiperiferia, alta o baja, y periferia, alta o baja, en función de una serie de criterios, que es parte de lo que a mí me, me interesa investigar o buscar qué elementos podrían diferenciar estas categorías. Y bueno, siguiendo con esas eh, investigaciones, bueno pueden encontrarse otras otros datos de importaciones, quiénes son los importadores netos y exportadores netos. Nos encontramos con que, eh, pues, evidentemente, los países europeos y, y norteamericanos pues, son fundamentalmente los principales importadores netos. Eso a pesar de que Canadá, por ejemplo, es un gran, import, el gran exportador de materias primas, pero sin embargo sigue generando un alto nivel de consumo. Y bueno, esto lo podríamos detallar también por tipos de países eh, países importadores netos, eh, claramente dependientes de la importación de recursos procedentes de otros territorios, con los deteriores que eso puede generar en términos sociales y ecológicos, y la otra parte, la otra parte, la otra cara de la moneda serían aquellos países o ejempl algunos ejemplos de aquellos países eh, exporta como exportadores netos. ¿no? También hay toda una variedad de estudios en el mundo, más centrados en países concretos, en particular en el mundo latinoamericano. Y bueno, en un estudio, una, un análisis reciente que hemos realizado con Oscar Pintero y Iván Murray, también hemos analizado a nivel más específico lo que pueden ser sustancias concretas, como pueden ser el caso de, en, en regiones concretas, como puede ser el caso de los minerales estratégicos africanos, minerales como el, el famoso coltán, o, pero también el cromo o distintas otras sustancias, como pueden ser los eh, minerales del grupo platino, que forman parte de esos minerales considerados críticos, porque en la medida en que son escasos están escasamente repartidos, eh, distribuidos por la geografía global y son esenciales, sin embargo, para nuevas tecnologías eh, que utilizamos hoy en día, desde ordenadores, hasta móviles, etcétera. Y el continente africano, que en términos monetarios no representa es una parte muy pequeña del comercio internacional, también en términos físicos y en particular en algunas sustancias nos encontramos con que eh, constituye tiene algunas de las exportaciones de las partes más importantes de exportaciones y de reservas. ...muchas de estos, muchos de estos minerales, el grueso de estas exportaciones... ...van destinadas a países ricos, cuyas empresas por otra parte... ...se han beneficiado de las últimas oleadas de fusiones y adquisiciones... Eh, ...para comprar empresas extractivas en estos países... ...como decía al inicio de, de la intervención... ...aunque también recientemente hemos ido viendo cómo... Eh, ...otros países han ido apareciendo otros agentes... ...como son estos países, los BRICS, los, las economías llamadas emergentes... ...aunque sin embargo siguen estando, hay que matizar que siguen estando a una distancia bastante importante en términos de eh, nivel de control o, de, o de, de presencia de poderes extranjeros en términos económicos en, en estos países. ¿no? Pero de alguna manera esto lleva a que a veces bueno, se, se discuta la existencia de una posible, eh, un posible comienzo de, de multipolaridad o al menos desde luego un comienzo de una pugna por recursos que pueda anticipar escenarios eh, relativamente cercanos. ¿no? Y otra cuestión muy a tener en cuenta, también cuando hablamos de países emergentes, es el hecho de que eh, estos países que están importando crecientemente eh, recursos minerales, etcétera no lo están haciendo tanto para su consumo que también, sino también para la fabricación de productos que van destinados, que siguen yendo destinados a las principales economías o las economías más ricas de, del mundo. De ahí que las investigaciones empíricas, la última versión, por así decirlo, ya estoy eh, terminando, ¿no? La, el, el, lo último que, que se está analizando es eh, tratar de medir la, a través de tablas input output, donde se ve eh, cómo, de, dónde va, a qué sectores van dirigidos los distintos materiales extraídos, eh, entre distintos países, a través de bueno, bases de datos bastante amplias. Cómo se pueden calcular los equivalentes en términos de materias primas que van incorporados en, estas, eh, en los distintos productos que importamos, es decir, midiendo ya no solo los flujos de materiales directos, sino también lo que serían los flujos de materiales indirectos. Y bueno, simplemente un par de, un par de gráficos de, de un par de investigaciones recientes, una de ellas de Pablo Muñoz con, con Jordi Roca y, y otro investigador de Austria, ¿no? mostraba la diferencia entre eh, los países de la OCDE con alto nivel de densidad de población y bajo nivel de densidad de población entre 1995 y 2005 frente a el resto del mundo es ROW, el rest of the world eh, mostrando claramente cómo se, se amplían todavía más estas, eh, esta polarización entre países eh, netamente exportadores de, de esos recursos naturales o de ese potencial productivo del que hablaban algunos investigadores y la, la acaparación o el, el acaparamiento, perdón, eh, eh, y la compra por parte de las economías más enriquecidas. ¿no? Y estas diferencias, cuando, cuando medimos en términos directos o incorporando los flujos indirectos, pues se pueden dar también circunstancias distintas, como por ejemplo en el caso de Chile es más, más flagrante, eh, pues en la medida en que se exportan también productos procesados, puede cambiar mucho eh, la contabilidad que hagamos en, en este sentido. Bueno, ya para, para concluir sobre, sobre esta cuestión, eh, lo que, lo que me gustaría, lo que pretendía aportar también en esta cuestión es que en este en este curso es el hecho de que resulta esencial tener en cuenta las relaciones económicas internacionales y el papel que juegan en la relación entre sociedad y naturaleza a la hora de valorar la sostenibilidad ecológica o no de una economía. De hecho, cuando discutimos de si hay desacoplamiento o no, lo que tenemos que tener en cuenta son estos indicadores que os he ido mostrando, ¿no? Si lo que queremos es tener una realidad, o sea, una imagen fehaciente de lo que realmente está ocurriendo. Y eh, si queremos transitar hacia sociedades que no se sostengan sobre la dominación eh, y el deterioro de territorios y poblaciones más alejados, pues evidentemente estos elementos los tenemos que tener en cuenta. Además. Eh, si tenemos en cuenta la existencia de límites que se ha planteado en este curso, pues eh, también cuestiones como el propio desarrollo eh, o, el, o el comercio internacional, eh, pues nos damos cuenta de que tienen más bien una dimensión, una, una un, se parecen más bien a juegos de suma cero que de suma positiva, eh, en la que todos ganan, eh, sino más bien de suma cero en el sentido de que unos ganan y otros pierden, por lo tanto debería en ese ámbito primar más la cooperación que el, la competencia entre unos territorios y otros. Y, y el desarrollo de esta manera también se convierte en un bien posicional, unos lo pueden disfrutar para, mientras otros no lo puedan disfrutar ¿no? de alguna manera. Y, bueno, y me surgían algunas preguntas sobre todo esto eh, que, que puedo lanzar, que podemos lanzar o, o discutir después. Es, por ejemplo, como ¿qué escenarios se abren eh, al tener esto, en cuenta estos límites en, en esta dimensión internacional? ¿Cómo puede ser? Qué horizontes podemos atisbar a, a medio plazo cuando se tienen en cuenta, por ejemplo, los picos de recursos o, o el pico oil? por ejemplo, esto va a beneficiar a las economías exportadoras, como nos han estado diciendo hasta ahora, o realmente lo que va a generar es incrementar la conflictividad y, y la rapiña de recursos o, entre poderes, distintos poderes en esos territorios y, por lo tanto, el, el, el incremento de, de la beligerancia y el, el poder militar. Y finalmente eh, bueno, cómo pueden cambiar también esos dos escenarios internacionales, eh, con unos precios eh, que no permitan comerciar, no permitan eh, recorrer tantas distancias a los productos que hoy en día eh, intercambiamos. Y también hasta finalmente también analizar hasta qué medida en qué medida podemos Unir estos análisis de carácter más eh, ecológico de esta dimensión internacional con otros de carácter más social o, o de la economía política, de tal manera que, nos, que, que a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que estos procesos de, de globalización, eh, tal como se han planteado en las últimas décadas, y nos lleven a, a situaciones de deterioro ecológico y social que debemos revertir y en ese sentido podamos encontrar elementos comunes y luchas eh, poder encontrar una confluencia de luchas que nos permitan eh, atisbar nuevos horizontes, empezar a construir eh, horizontes más ecológicamente sostenibles y socialmente justos. Muchas gracias.